Hola gente, tal vez se pregunte en qué acaba Goku 10, pues bien. Antes de 996 Gilberto borrara sus vídeos sin tener la decencia de subirlos a Dailimotion o a Facebook, había publicado Goku 10, yo recopilé con su permiso lo que había subido a Dailimotion pero no pude más si les interesa el resto, está subido al canal de 996 Gilberto hasta dos partes antes del final, o sea, que después de ocurrir lo de Atomics el mundo fue conocido, ocurre la invasión de Rey Picoro al que Goku gana, convirtiéndose en un Super Namek en el espacio Vegeta secuestra a Smooth, y lo obliga a crear el Ultimatrix, con el Ultimatrix se convierte en Senosama Supremo y vence a Goku, le quita el Omnitrix, luego Bulma le creaba otro Omnitrix pero era muy sencillo, así que en un Deutsche Ex Machina, llega a Asmuth y le dice a Goku la clave para destruir el Ultimatrix mediante un código, repito. Hasta esta parte pueden encontrar a lujo de detalles en la película recopilatoria de Gilberto, la cual creo que dejaré en las tarjetas o en la pantalla final, siguió después pero Goku como es pendejo, Goku recupera su anterior Omnitrix, pero al enfrentarse a Vegeta aunque escribió el código, Vegeta lo borra de la ecuación con sus poderes y el pendejo creyó que cancelando la autodestrucción dejaría de desaparecer pero no desaparece, el capítulo continúa con Goku llegando al futuro donde conoce a Goku 10.000 que se enfrentan a Vilgax del futuro y a Black que tenía su propia versión del Omnitrix, y tenían secuencias de acción, pero no importan nada porque al final Goku 10.000 se convierte en Clockwork y manda a Black y Vilgax al vacío antes de que siquiera escapen. El capítulo final terminaba con que Goku 10.000 regresaba a Goku al momento en que desapareció, mi teoría es que el propio Goku 10.000 fue al pasado y le gana al Vegeta usando a Clockwork para detener el tiempo y quitarle el Omnitrix, Asmut destruye el Ultimatrix y viendo que Goku será un héroe lo deja conservarlos llegando a Goku 10.000 como un bucle, y lo digo porque 996 Gilberto hizo una encuesta donde el 70% dijo que querían que ya acabe ese fanfic aunque yo le veía potencial a este fanfic fic, como hacer que Cell sea en parte osmoseano, que Black Goku sea albedo, que el Omnitrix intente escanear a una fuerza de la naturaleza como Majin Buu, lo que no podría que no tiene Nan, pero me imagino algo así como el Omnitrix que tiene Rick Sánchez para convertirse en la misma especie de Zeus, aunque viéndolo con retrospectiva, esto también pudo ser un épico desastre ya que con Ocinedo a Gilberto habría seguido la línea temporal de Dragon Ball GT, y ya le hice este video Gilberto no iba a intentar replicar o imitar su estrategia Estilo o la forma en cómo hizo sus vídeos originales. Gracias y tú en qué pensabas que acababa Goku 10.